Te pones paimón, dejas de ser ti, y pasas a ser teta. Yo soy tetarda, amigo. Soy tetarda. Soy tetarda. No para. Quiero prender el ventilador. Me prende el ventilador, pero pero hacer así no porque si no se va a ver mi verdadera cara. Gracias. ¿Presión eso? Putita, putita No te la bancas ¿no? Putita me mi que te... mira voy a como food, chicos Hola ¿Cómo es una cara de...? ¿Vieron los que hacen? ¿Cómo es cara sexy? No me sale... ¿Cómo hace tita, ¿Viste? ¿Qué Tita hace? Bueno, ahora, sí. ahora sí soy una UEFA como corresponde Hoy a lo vamos a convertir ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué? ¿El mujer de vuelta? No me tengo no, no, hoy no. no. El día de hoy lo vamos a convertir a Lernix en una putita, no. Hoy vamos a convertir a Lerni en un fuckboy. Así que Lerni, hoy vas a ser un fuckboy. Ok. Te vamos a maquillar como fuckboy. La voy a poner. Primero que nada, yo tengo acá los pinceles y voy a ver tu cara. Tu cara es medio como, como asquerosa ahora, por ahora. ¿Qué de la mina de, de rojo? Viste, hasta piensas que es una mina, boludo. ¿Por qué te vestís como mujer? O sea, lo único que vas a conseguir así es que te la quieran meter los hombres. O sea, yo sé que es la última opción, pero... ¿Qué, a decir algo? Ah bueno, me parecía. No me interrumpas, ¿eh? Igual vos qué pensás de todo esto. Pero igual yo creo que te digo O sea, te va a quedar bien porque yo soy buenísima maquillando. ¿Vas a tapar esa barba fea que tenés? No te pones que te afectaste, querido, no sé nota nada, mira ¿Verdad? Bien, sí, correte el pelo, por favor, Haceme un favor. ¿Sabes qué? No, para algo las tengo. Si no, mejor. Dejo por de tonto. Es tonto quería a arrancar los pelos del culo, pero no, no encuentra el pincelito. ¿Eh? Nada, nada, quería que tenés la seca fe tu pila si te las quería sacar un toque, porque tipo, no sé, ¿qué onda? ¿Estás haciendo cosplay de fría acá? fichas ¿no? Hombre, más hombre se ve. Se ve más hombre, ¿no? Sí. Ari. No empezás a llorar, mm -hmm. que no te toqué. Mm -hmm. oh, un pack hoy, eh. Sí. ¡Qué ¡Sí! ¿Qué sí. sí. ¡Yeah! yeah. ¿Cómo dicen los Fackboys? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dicen los Falboy, chat? ¡No! ¡Chino! ¡Chino! ¡Sí! ¡Ahí va! Te pistola entradas. No soy pelado. No soy bananino. <risa> <risa> no, lo rescata. No, lo requeríamos debemos sí, Eh, God. God de Ernie. Te hago las ojeras de los Fatboys. Boludo parece cívico ¿Dónde está Jinx? Ah, returbi. Ah, no. No, pero después buscar a tu hija nada más, pues. Sí, sí. <risa> Me borrió. Felipe. <ríe> mira. mira. <risa> oh. Felipe no salió, ¿no? Yo. ¿No. ¿Lo viste? ¿Le vas a buscar? En realidad, lo voy a buscar. Voy no a pero... estar durmiendo ahí. ¡Pipi! ¡Hola, pipi! ¿Por qué no te juntas con el Ermi, El Ermi? Ah. Oh. Y el collar. Ah. Oh. Mirá, no, es que estaba despeinado. Es un poco! <risa> Uy, los pelos. <risa> Ernie, déjame con problemas emocionales. <risa> Amigos, sos <el> tierno <risa> Soy Lolo. <risa> ¿Qué es eso, fijador? Sí. Lolo de la salada XD. ver, mira ya. God, amigo. Amigo, dale, mone cara de.. De <risa> ¿Qué te falta? Vamos a hacer un piercing de mentira. ¿Sabes qué falta? ¿Qué? Para que esté completo la escena del fackboy. ¿Qué? Espera, <risa> espera. Te voy a hacer un piercing de mentira ahora. <risa> ¡Good! Eran de a aprender todo fackboy jugando. <risa> ¡Un jueguito de verga! <risa> ahora tendría que aprender y hacer... Es decir, o oh, esta es gorda <risa> o esta es de color oscuro, a ver. Ay no, a mí solo me gustan las chicas blancas. Una chica ahí de Palermo. <risa> <risa> con dinero. Con mucho dinero. Para así. que me mantenga y esa. Ella me mantiene con dinero yo mantengo su sexo al máximo porque siempre estoy prendido. <risa> <risa> no, ni no te gastes toda la plata en condones. No sé si se puede mostrar condones, me pongo una en la boca y hacemos una foto así. Para <risa> eso vale, tengo la mejor idea, podemos algo que se parezca. Cosa. Oye, si no sabes qué hacer hoy sábado a la noche, pues déjame ir a buscarte y te hago paseo. ¿Qué? Amigo, ¿cómo pasamos de un Ernie a el? ernix? Para, te saco una foto. Vale. No fue. O más fácil, busca foto de Santiago. Las uñas negras. Man, pero no tengo, ¿tengo? No sé. Mira, tengo 50 pesos mexicanos. Oye chiquita, ¿sabes cómo transformar estos 50 pesos mexicanos en 100? No. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Quieres que te enseñe? Pues mira para allá chiquita. No, pero ya llegas a partir, te que no. No, no, mira para allá chiquita. ¡Ey! ¡Ve acá! Nunca me pinté las uñas. Mi hermanito se pintaba. Yo decía, jaja, gay. Y la arruiné la psiquiatra. Oh, what the... El mal de contra persona. Creo que no lo usas hace años. No soy un fagüey. Y chiquita! Lo hice por ti. Ay, ay, ay. ¿Pero el mismo poder con el que le pegas a las mujeres? Sí, digo no. <risa> Dame la manito. ¿El ¿Cómo es? la manito? Dame la mano, maldita perra. Sí, sí, sí, ya. A ver, ya dime, chi. chi. Ahora entiendo por qué no me pinto las uñas. A mí me pinto como el orto. <risa> Creo que a mí me sale... Eh, ¿A cuántas chicas le he roto el corazón? Mira, no es mi culpa si su corazón se rompe. Siempre soy sincero. Yo le dije, oye, amiga, no puedo estar solo contigo, ¿sabes? Mucha gente me habla y mucha gente interesante. Y cuando te dicen que es su primera vez, te hacen? Oye, tranquila, tranquila. Yo te haré disfrutar y gozar. Y ahí le empiezo a mostrar mis poderes. <risa> oye, tranquila, vieja... <risa> Oye, una vez conocí a una descapacitada que pintaba mejor. Dale. Mentira. Ahora como que mi mano quiere agarrar tu cuello. No puedo controlarlo, ¡corre! ¡Corre! Te queda lindo ese collar, pero más lindo te quedaría mis manos. ¿Cómo supiste que escucho mi romance químico? ¡Ja, ¿Cómo sabes qué pucho día verde? ¿Sabes cuál es mi tema favorito de Green Day? What? In the end. ¡Qué hijo de puta! Cortarse es para manitas. Afronta los problemas con tus puños, amigo. Tengo un tema de 21 Pilots que me encanta, boludo. ¿Cuál es? Que dice... Oye, a mí también me gusta ese tema de Linkin Park, viejo. ¡Yes! ¿Tenés tatua de navaja? Sí, sí, tienes que venir a verlo. Ay, no, mío, todo, todo, todo lo que estás diciendo, todos ex. Y está bien, tenía un tatuaje de navaja. Puede ser, amigo. Pero la navaja va en tres lados: acá, acá o acá. No, ay, la tenía. Sí, no es que va en tres lados la no navaja. Puede, no puede ser, no puede ser. Cuanto más se escucho, más me quiero pegar un tiro en la concha, boludo. Tenía todo, todo, todo. Hasta le gritaba la madre. Ay. Maldita puta, no me hiciste mi arroz. ¿Te imaginas? Te la tiro al chat y te la tiro a vos. Pero para pensar Que somos Que nosotros jugamos a los sims Viste Y controlamos a los sims Y qué tal si nosotros Que nos divertimos controlando A personajes de un jueguito Ellos se divierten Controlando a un personaje De un jueguito también Y así sucesivamente Y, y a nosotros también Nos están controlando Algunos seres Tipo Que tal vez Juegan con un joystick Así dicen Oh me tocó este personaje Bueno a ver qué haré con su vida No sé Ah sí? Entonces vamos a mirar A nuestros dueños Te imaginas que es posta De un reality show y ahí cuando los miramos y nos damos cuenta es como la peli de esa de Jim Carrey Y los aliens empiezan ¡Hola concha de lunes! ¿Se dio cuenta, huevón? No era Ay. peruana, ¿eh? ¡No, vean no, la wea ¡Qué pobre wea que sacaba! ¡Eh, weón! ¡Cachai, ¿Qué ¿Cachai que se ha dado cuenta vos, weón! ¡Qué sí, se dio